Bueno, en las bullas del día, señores, el fin de semana se encendió y, y no está, no es para menos, luego que. Los peregrinos del Ceibo que fueron a protestarle al gobierno de Danilo Medina, eh, fueron agredidos por la Policía Nacional. Señores, estamos viendo este video. Miren, miren, miren qué abuso. Con una mujer, señores. Eso es una mujer. ¿Eh? Miren, miren, miren cómo, miren, miren cómo lo agreden, miren, miren la forma en que, la, en, en que pasa en ese video, miren, miren, miren cómo la arrastran, miren. Yo no sé la metodología que le tienen, que le enseñan a los policías para poder tranquilizar a una persona. Yo no entiendo la metodología de este país.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 Como golpearon a ese, así hay varios eh, compañeros heridos y ellos siguen eh, bo, eh, bombazos. Señores, es lamentable. Miren, miren cómo. Pero cómo, son, ¿eh? son monjas. Monjas, ¿eh? Dios miren, mío. Miren, miren cómo agreden a, a personas que no están haciéndole daño a nadie, señores. No están agrediendo a nadie, solamente están haciendo un reclamo. Entonces, así que tratamos el pueblo dominicano de, de esta forma que nos queremos ver a nivel internacional. Miren, miren, miren miren ahí. Eso fue en el momento que fue la manifestación de la protesta de los peregrinos. Mírenlo ahí. Entonces, ¿miren? ¿se creen que porque pusieron mujeres para poder agarrarlas y arrastrar a, a las monjas, se creen que eso es válido? No, eh, o sea, su... aquí deberían de hacer una limpia. Miren mire el joven, miren el joven ahí que, que, que, que lo hirieron. Se llama Antonio Ferreira. ¿Eh? Miren, miren, señores, la manera brutal que está la policía maltratando a las personas que, que protestan en este país. ¿Eh? Gente que son de la Iglesia Católica, personas que, que, que son de la Iglesia Católica, no son ninguno delincuente Ahí no hay gente que son delincuentes. ¿Eh? Eso es un abuso, definitivamente que sí. Ese, ese, ese gobierno de Lento Flow. Gobierno mío. No hay cojan ahí, cojan ahí. No, que, que no, no se puede... No se puede ni protestar. No, no. Y según la, según leí en el periódico Diario Libre, esta agonización campesina marcha este domingo hacia el Palacio Nacional en reclamo, que fue que marchó, de que se resuelva la situación de los peregrinos del Seibo, que exigen respuesta de parte del gobierno sobre su desalojo, que fueron víctimas de tierra que ocuparon desde 1975. Los peregrinos reclaman más de 20.000 tareas dentro de la parcela 119A, 119B, 116 y 115 del distrito castral, 38.5 de esa comunidad. Acusan a un cubano, Pedro Guillermo Barona, de apoderarse de esta tierra utilizando el poder. Un grupo de representantes de varias organizaciones sociales, populares, marcharon hacia el Palacio Nacional para exigir que el gobierno, que le sean retornadas las 20.800 tareas, a los agricultores del ceo para producir alimentos, Los campesinos afectados, representantes de las demás organizaciones, partieron hacia el Parque Enriquillo, bajo por la Avenida Duarte hasta el hasta la México y en la calle Abreu. Eron eh, Pérez leyó un documento al terminar, eh, fueron agredidos por agentes de la policía por romper el cerco de las autoridades que habían impuesto, interpuesto. No sé, bueno, yo lo que no entendí fue la manera en que agredieron eh, a esa monja. No lo entendí. Estas tierras eran ocupadas por más de 600 familias que aseguran fueron brutalmente desalojadas, apresadas y hasta asesinados. Y que hoy son víctimas de una profunda represión que lo hizo venir eh, en perinegregación al, el pasado 21 de octubre desde la comunidad de la Culebra, el Ceibo, hasta el Palacio Nacional. Señores, esto es lamentable. Eh, lo que está sucediendo, porque esto aquí hay una mafia, todo el mundo sabe que existen personas que sí se dedican a eso, a estar robando terreno para venderlo, todo el mundo lo conoce eso, no, hay, no nos vamos a hacer los locos, porque sabemos que hay muchas personas que se dedican a eso, a robar terreno. Ahora, en este caso específico, eran personas que ya tenían desde el 70 viviendo ahí. O sea, hay muchísimos años ahí. Es como que donde mami, en los tiempos de Balaguer, cuando le damos la, la tierra, ahorita vengan y le digan después de 50 años que hay que entregarle esa tierra. Que esa tierra es mía. Que yo ¿Cuál es una vez me dijo a mí que cuando una persona tiene un tiempo... Durante, durante mucho, eh, si una persona logra durante un tiempo perme, eh, permanecer sin que las autoridades le, le impidan, tiene un derecho adquirido. Y esas personas tienen un derecho adquirido. Y esas personas que estaban ahí no eran personas eh, delincuentes, no, era, no eran personas que estaban eh, fumando juca, ni bebiendo romo, ni nada de eso era gente honesta de la iglesia católica que también Una había mucho ahí, empujón, mojan, eh. ¿Eh? Mira, a mí lo que me da rabia es que con lo que tiene que ver con la delincuencia ellos no resuelven absolutamente nada No, ahí no, o sea, hay, ahí, ahí no. Ajá Pero ahí sin embargo, ponen... cuando son personas que están valiendo sus derechos, o sea ya ellos quieren hasta arrastrarlo cuando eso no, no se debería de hacer así, las cosas se deberían de hacer bien. Entonces, imagínate tú, personas que están validando su derecho, reclamando sus derechos, entonces lo tratan de esta manera, pero sin embargo, cuando son delincuentes... Son muy pocas las personas que, que uno ve que dicen que agarraron un delincuente aquí. No resuelven nada con la delincuencia. Y eso es lo que uno quiere ver aquí, que resuelvan la delincuencia. Y el y el presidente. No sé lo que está pasando con eso porque se supone que había un acuerdo, que iban a buscar una forma. Todavía el presidente está dándole muy muy larga a eso. No Aten sé si, atención no Danny, no sé si, a, a no Dani. Que... Eso no le suma al penco, que se tenga claro que eso no le está sumando al penco. Nada de eso le suma al penco. Y para ese sí, hombre. ¿Eh? No, no, no, porque para que sepan, ¿no? porque si están en política, que sepan que esas actuaciones que está haciendo la Policía Nacional ahí que rep, eh, reprimiendo a, a ese pueblo, eso no le suma al penco, para nada le suma al penco eso. Que Danilo trate de, de buscarle una forma, porque si ellos están en reelección, si ellos están eh, en, en, en seguir en el poder, tienen que revisarse que cosas así no le afecten a la población. Y menos, un, y menos personas de la Iglesia Católica que son claro, mujeres, que hay que, que respetarla, que no ¿Qué te va a hacer una monja una protestando? Monja, nada, ni, ni un padre. Esto es lo último, señores. Bueno.